Es que este, este domingo será muy especial, ¿vale? O sea, aparte de que es la meditación de Capricornio, sí, vale, pero es la que corresponde a la energía de Navidad. Y, bueno, pues hay el nacimiento de la luz y todo el simbolismo que está representado en eso y hemos preparado, pues eso, una, un evento bastante especial, ¿vale? Los que ya conocéis también la asociación también vais a ver cómo la resucitamos de alguna manera y resucitó de entre los muertos bueno, no estaba no estaba zombie no estaba, ¿no? No estaba, estaba zombie zombi. es que, te, no, que tenía otro nombre no, no, no, se llamaba eso, si eso cambió, igual, igual, solo que en este caso, digamos que cambiamos la sede, porque no hay más remedio, ¿no? y no será lo mismo, ¿eh? que conste no tiene nada que ver con la asociación, que hacíamos actividades cada día y muchas no puede ser. esto no, no puede, puede ser. ser pero bueno vamos a intentar sacar ese espíritu a flote esta es la primera parte luego tenemos un, un concierto de mantras que va a ser muy bonito tiene una voz muy muy muy cristalina la chica que nos viene y luego la meditación de capricornio y la comida compartida y un ritual inventado por mí ¿vale? ah. para esta ocasión especial vale entonces Vale la pena, si sí se puede venir, claro. Que conste, lo siento, los que no podáis venir, el ritual no se va a grabar. Porque no se puede hacer si no es en presencia mía, ya que yo soy el ritualista, etc. No, no se puede hacer en casa, ¿vale? Entonces, eso no. Lo demás sí se grabará. El concierto, la meditación, etcétera etc. Sí. Bueno, y luego se subirá, lógicamente. Bien, pues ya somos unos cuantos. Ahora ya... Me siento escuchado. Hola, María José. Laura, Montserrat, Leo, María José. Hola, buenas. Ah, Hola. Eh. Buenas, María José, cariño. Hola. Pues, uh, si os parece, vamos a empezar la charla de hoy. Recordad, preguntadme lo que queráis en cualquier momento. Cortadme y preguntad. ¿vale? Después también os preguntaré si tenéis más preguntas, pero... Quiero decir que no, no esperéis al final para preguntar porque luego uno se olvida. Y este tema es bastante desconocido para la mayoría de la gente y es, creo que, muy importante. Y encima explica parte de... o sea, enlaza la ciencia con el esoterismo, ¿vale? Y tiene que ver con la glándula timo. Se me ha preguntado uh, qué qué es y para qué sirve, etcétera, sobre el timo, que hablemos sobre el timo, que conste el timo, <ríe> la palabra timo de la estampita, o sea, hola, ¿alguien me quiere decir algo? Ah, es que he oído una no. voz, que... no, perdonad, bien, uh, pues uh, la palabra timo la tenemos asociada normalmente a engaño, esto es un timo, esto es un engaño, vale, es probable, sí, es una de las acepciones de la palabra, pero en este caso estamos hablando de una glándula, una glándula dentro de nuestro cuerpo que se llama timo, traducido al español, pero que viene de la palabra cimus, timus con t-h-y, m-u-s en griego, que traducido significa energía vital, estado de ánimo, nuestro ánimo, nuestra energía vital, básicamente. Entonces viene de ahí y por eso al traducirlo estimo. Vale. Um, es una glándula que es poco conocida por la mayoría de la gente porque la medicina hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, no se conocía qué hacía ni bueno no se le daba mucha importancia. Pensad que es una glándula que está... Justo en el centro de nuestro pecho, en el lugar del chakra cardíaco, del chakra amor. ¿vale? Y mm, originalmente no se sabía de qué iba, simplemente que desde los griegos se conocía que tenía que ver con nuestro estado de ánimo, y entonces incluso se decía que podías tener el timo fuerte o el timo débil. O sea, un estado de ánimo bu bueno, como ya lo diríamos ahora, o un estado pff, decaído, ¿no? Vale. Alicaid. Pues uh, la primera vez que se encontró qué hacía esa glándula timo, se vio que había muchas células T, linfocitos T, glóbulos blancos, vale, para que nos entendamos fácilmente, los glóbulos, una clase de glóbulos blancos que tienen que ver con el sistema inmunitario. Pero hubo un par de problemas, el primero es que se pensó que era simplemente un lugar donde se guardaban, de reserva los linfotitos, los glóbulos blancos, y luego además se vio que si se hacía la autopsia, porque era la única manera de ver un timo, evidentemente, <risa> abriendo a la persona, y eso no se deja hacer cuando están vivos, pues eh, cuando se hacía la autopsia se observaba que el timo, cuanto mayor era la persona, más pequeño estaba, era como si se fuera encogiendo si la persona muerta era pequeño, joven, muy joven, tenía un timo de un tamaño respetable. Y luego, a medida que iba envejeciendo, cada vez era más pequeño y parecía una pasarruada cuando tenías ya 60-70 años. ¿no? Y de ahí se dedujo que era una glándula que se iba atrofiando, que, no tenía, que tenía mucha importancia de joven, de pequeño y joven, para defenderse de los ataques del sistema inmunitario, de las infecciones, los virus, etcétera, pero que luego iba, bueno, eso, que no tenía mucha utilidad y se iba secando. Esa era la idea de la medicina hasta mediados del siglo pasado. A mediados del siglo XX se empezó a ver cosas diferentes. La primera, se, se dieron cuenta de que no es un reservorio, un almacén de glándulas T. Porque los glóbulos blancos se generan, o al menos estos glóbulos blancos, se generan en la médula espinal. No se generan en el timo, sino que se generan en la médula espinal y se trasladan a esta glándula, se quedan ahí un tiempo para madurar. Son células inmaduras cuando nacen, cuando se crean en la médula espinal y no sirven de nada en ese momento porque son inmaduras. Pasan un tiempo en la glándula timo y ahí lo que hacen es madurar. Cuando están maduras es cuando se reparten por la sangre. Y estos glóbulos blancos, supongo que ya conocéis o habéis oído alguna vez, hablar de que son nuestras defensas, que no tienen nada que ver con los, ¿cómo se los yogures esos actimel que te dice que refuerzan las defensas. ¿vale? No tienen nada que ver porque... Eso, esas defensas se refieren al estómago y nada más. ¿vale? No, estamos hablando de las defensas que tenemos en la sangre que reconocen a los agentes externos que nos han invadido. Por lo tanto, una bacteria o bueno cualquier cosa que pueda causarnos daño, una infección, uh, una célula que no funciona bien, uh, anómala, etc. Todo eso es atacado por el sistema inmunitario. Y una parte muy importante del sistema inmunitario son los glóbulos blancos. Una de las clases más importantes de los glóbulos blancos son estas, glóbulos o los linfocitos T. Le llaman T precisamente porque son del timo, están, maduran en el timo. Luego hay los linfocitos B porque maduran en el, en el bazo, bazo páncreas. ¿vale? Pero estos, los del T, son muy importantes. Vale. Por lo tanto, a nivel físico de salud, la glándula timo, es muy importante para todo el mundo. Lo que sí es cierto es que va degenerando, o sea, va empequeñeciéndose, pero precisamente no porque sea normal eso, ¿vale? No porque sea normal que, empe que empequeñezca, sino porque va sufriendo ataques por parte de nosotros, de lo, de, del mundo, etcétera, que le van reduciendo su funcionamiento. Ya lo entenderéis cuando os hable de qué es lo que le afecta. Porque sí que vieron que si se moría alguien sano, <ríe> un poco contradicción morirse sano, ¿no? Pero es posible, por un accidente, tuviera la edad que, te, que tuviera, no tenía el, glóbulo, el timo pequeño. Se le empequeñecía, sí se iba envejeciendo y sobre todo, en una, o sea, moría por alguna enfermedad de larga duración. La enfermedad era lo que iba empequeñeciendo el timo. No es que él en sí mismo tenga que irse haciendo pequeño para todo el mundo, sino que según la vida que lleva y el tipo de, de muerte que tiene, cuando se hacía la autopsia pues resultaba que era mucho más pequeño de lo normal. Sigue siendo que en la etapa infantil es más importante, puesto que para sobrevivir necesita pues eso, a aprender a defenderse. Cuando ya somos adultos, tenemos unas cuantas, eh, cuantos sistemas de. ¿Cómo se llama eso? Hay. De, de, de inmunidad, ¿no? De defensa. Y entonces, pues no tiene tanta importancia, aunque sí la sigue teniendo, ¿eh? solo que ya no es casi en exclusiva. Por eso puede ser un poco más pequeño sin tener que causar problemas. Pero eso de que reducía tanto era una causa externa no natural. A partir de ahí se empezó a investigar, y desde luego, cuando empezaron las investigaciones sobre el SIDA, concretamente ahí es donde empezó más, uh, se vio que, claro, tenía una relevancia importantísima estos glóbulos blancos. Y no solo en las infecciones, sino en esta, que en ese momento se empezó a investigar en cantidad, en mucho, y también sobre oncología, sobre los cánceres. Entonces, ahí sí que empezaron a investigar de verdad los médicos, y le fueron dando cada vez más importancia. De entrada, lo principal es que eh, madura o sirve para madurar los linfocitos T. vale Pero también eh, sí, es, un, es una glándula y, como glándula, segrega hormonas que sirven para estimular otras glándulas. Si el timo funciona correctamente, tanto el hipotálamo como la hipófisis que son los que están aquí, que tienen que ver con el, en este caso con el tercer ojo, ¿no? con, con el chakra mental, uh, se activan y también estimula la liberación de las hormonas del crecimiento. ¿vale? Y por último, también estimula la glándula suprarrenal, si no fuera por eso, todo esto funcionaría mal. ¿vale? O sea que no es solo lo, los linfocitos T, sino que, de hecho, creo que está conectado, me ha parecido entender, porque claro, yo no soy médico, no estoy seguro de todo eso, sino que he ido investigando, y ya lo, yo lo explicaba en el curso también precisamente, uh, lo que se había estudiado hasta ese momento, que afecta prácticamente a todas las glándulas. Y aquí es donde lo podemos conectar un poco, ya de momento solo una pincelada, con la parte espiritual, puesto que, Estamos hablando del timo que he dicho está centrado aquí, en el pecho, en el centro del pecho. Fijaos, es donde cuando uno dice yo y se señala, está señalando siempre ahí, sin darse cuenta. Cuando tú piensas en yo, y haces ese gesto, si es que lo has hecho alguna vez y si no pruébalo ya verás, no te señalas a la cabeza, yo, ni señalas al se ombligo, no, no, señalas aquí, en el pecho, yo. Y eso es el chakra cardíaco o chakra amor, como le llamo yo. Y fijaos que está en el centro del esquema de chakras. Los que, el esquema de chakras, ya sabéis que yo digo que hay 12, que son seis de dobles, pero vale. Eh, lo clásico es verlos en forma de 7, ¿vale? Había 1, 2, 3, perdón, el cuello... Y luego el cuarto. Y luego hay tres más. O sea, hay tres arriba, tres abajo y el cardíaco que está en el centro. En el centro del ser humano está el chakra cardíaco. En el centro del ser humano físico está la glándula timo. Por lo tanto, eh, ya solo con eso se podría decir que es muy importante. ¿Vale? Uh, o sea, resumiéndolo mucho, el timo afecta al sistema inmunitario, a la salud y a la propia vida. Es importante. A nivel físico, a nivel energético de los chakras, decimos que tiene que ver con el chakra amor o chakra cardíaco y eso pues, lo traducimos, primero normalmente se traduce como el chakra amor, la energía del amor. Me gustaría aclarar que es el amor a todo el mundo amor espiritual amor desinteresado el amor al universo no el amor de pareja el amor de bueno tampoco es no se puede tener amor del del cardíaco hacia una pareja claro que sí hacia un hijo hacia unos padres da igual eso hacia una amistad sí se puede tener eso pero cuando hablamos del el amor el enamoramiento el amor de pareja Estamos hablando de algo de que hay una componente más física y emocional, física por el deseo sexual, por ejemplo, y emocional por el querer estar junto a esa persona y que además siempre hay una, se espera que haya un retorno. Yo te amo, pero tú me amas porque si yo te voy a amar así en plan tonto, uh, sin que tú pases de mí y, y que vayas con otras personas, pues <ríe> ese tipo de amor no funciona, como sabéis. En cambio, el amor espiritual sí, puedes amar a quien sea sin que te devuelvan nada. Este es el chakra cardíaco, ¿vale? Eso que quede claro. Bien, en el, en el sistema de chakras que yo explico, recordad que yo digo que son dobles, y que por lo tanto hay el chakra el chakra amor que es el nombre que le doy yo es la parte trasera y la parte delantera la parte delantera tiene que ver con el amor propiamente dicho y la parte trasera tiene que ver con la sabiduría amor y sabiduría segundo rayo vale bien entonces la sabiduría y el amor es lo que trabaja esotéricamente esta energía y ahora podríamos intentar hacer la ligazón, fijaos que sin darse cuenta, los científicos, los médicos, han demostrado que el amor es lo más importante para estar sano. <risa> es curioso porque la, el esoterismo siempre ha dicho el amor es la energía más poderosa del mundo y la poesía también lo dice, vale <risa> el romanticismo, hay muchas cosas, ¿no? se habla mucho del amor y es verdad que se le da mucha importancia, pero digamos que no se había encontrado hasta ahora, bueno, hasta hace un tiempo, vale eh, una ligazón de por qué el amor podría hacer que estés más sano. El amor, vuelvo a decir, ¿eh? el amor este general. ¿vale? ¿Cómo es posible que la energía amorosa pueda sanar, porque lo hace, se ha comprobado muchas veces, o pueda como mínimo mantenerte sano. Normalmente los enamorados, que aunque sea el amor de pareja, una parte de energía espiritual tiene que haber, de amor espiritual, pues uh, suelen estar más sanos, no siempre, ¿eh? pero en general puede pasar, suele pasar. Entonces, cuando la medicina descubrió que esa glándula tenía tanta importancia a nivel de salud, pues... Se quedó así, ah, muy bien, igual que el hígado sirve para esto, y el otro, y el bazo, y yo qué sé, ¿no? Y el corazón. Pero si lo unimos con el sistema de chakras, nos damos cuenta de que está justo donde se dice que está el chakra corazón, que es el nombre que le daban antes. Y ahí es donde tenemos dos glándulas, el corazón y el timo. Digamos que. El corazón, la gente no, no, no piensa que es una glándula, sino un órgano, órgano muy importante, mueve la sangre, pues como una especie de bomba. Sí, es cierto, pero también segrega hormonas. Es algo relativamente moderno también, ¿no? de, descubierto hace un tiempo, pero que la gente normalmente no conoce. Se segregan hormonas, o sea que también es una glándula. Y entonces el corazón sería la glándula que está detrás, en la parte trasera del chakra amor o chakra cardíaco. Y el timo sería la glándula que está asociada a la parte delantera, que es, perdón, lo he dicho mal, el corazón tiene que ver con el amor y está en la planta, es que me estoy liando, en ¿eh? la parte delantera. Y el timo está en la parte trasera que tiene que ver con la sabiduría. Amor, sabiduría, recordar los dos chakras que forman el chakra amor o chakra cardíaco y tienen dos, tienen dos glándulas, y bueno, corazón y timo. De todas maneras, esta diferenciación solo es útil en determinados casos uh, y para entender lo que estamos hablando no hace falta digamos, entrar en estos detalles. Timo, corazón, es igual. La glándula timo, que es de la que estamos hablando, tiene que ver con el amor, con el chakra amor, con, con todo eso. Y, como digo, la ciencia demostró, y lo ha demostrado, pero poca gente hace la conexión, que el amor es lo que te puede mantener sano. Y eso es lo que dice el esoterismo desde hace tiempo. Aparte, ya te digo, de la poesía, el romanticismo y todo eso, pero que realmente el esoterismo siempre ha hablado de que el amor es lo que te mantiene sano. Insisto, ese amor de dar sin esperar nada a cambio. Si esperas, ya entonces estás usando el amor del plexo solar, que es diferente. Es la misma energía, pero bajada de nivel, para que nos entendamos. Mucho más material, más densa, no es tan potente como este otro amor que, del que hablamos ahora. Y pues fijaos cómo, así, ah, la otra cosa que demostró este hecho demostrado por la ciencia, por la medicina, que la persona más egoísta del mundo sería la persona que solo quiere lo mejor para él, ¿verdad? ¿No? Lógico, el egoísta es el que quiere lo mejor para sí mismo, sin pensar en los otros. Vale, pues curiosamente se ha comprobado que el timo para que esté fuerte, requiere hacer una serie de, ser de una manera, tener un carácter, hacer una serie de cosas, acciones, pensamientos, palabras, que hace que te dediques hacia los demás. Tiene que ver con el chakra cardíaco, claro, el amor desinteresado. Cuanto más cultivas el amor desinteresado, más sano estás. Si tú eres muy egoísta, querrás lo mejor para ti y lo mejor para ti es estar sano, ¿verdad? Por lo tanto, te están diciendo que la persona más egoísta del mundo sería la que más se entregaría a los demás. Perdón, la persona inteligente <ríe> más egoísta del mundo sería la que se dedicaría a los demás, a ayudar a los demás, a entregarse a los demás, a servir a los demás, porque de esa manera activaría este chakra y de rebote tendría la salud más potente que nadie, ¿entendéis? O sea, que fijaos qué curioso cómo la ciencia demuestra lo que el esoterismo dice desde hace tiempo y eh, encima pone en un brete al egoísta, porque el egoísta que llamamos egoísta normalmente, que es el que pasa de todo el mundo y hace incluso cosas negativas hacia los demás para ganar él, en realidad se está haciendo daño. Porque qué? El timo tiene eh, como, bueno, como todas las glándulas, vale, todo nuestro cuerpo, pero vamos, las glándulas, como son como disparadores de muchos efectos en nuestro cuerpo, son más importantes que, yo que, sé, que el estómago. El, el estómago es importante, evidentemente, para digerir y todo eso, pero se queda en esa función, la de digestión. Pero las glándulas, como digo, está la del timo, dispara las glándulas suprarrenales, dispara un montón de cosas, ¿no? Dependen de que el timo esté bien. Por lo tanto, es muy importante físicamente. Y, aparte de su efecto, él recibe efectos también. O sea, el timo afecta a lo que os he explicado, pero a la vez es afectado por una serie de efectos. La mayoría de las glándulas es afectado. Es afectada por algo. Los riñones, sabéis que tiene que ver con el miedo, por ejemplo. El miedo afecta a los riñones. ¿Mm? Vale. ¿Tienes un problema de riñones? Hay un problema de miedo, por ejemplo. Vale, pues el timo, como está justo en el centro, por eso lo, lo, os lo he comentado, de que hay tres chakras arriba, tres chakras abajo, que el timo conecta con todos, está justo en el centro, es el puente. A él, o sea, la parte de arriba son para que nos entendamos, energías sutiles, no físicas, y de aquí para abajo serían las energías más físicas. Pero resumiéndolo, el timo es afectado por lo físico, lo emocional y lo mental. Con lo cual, digamos que recibe hostias por todas partes. Primero, físicamente, hay un montón de alimentos que lo estimulan. Y otro montón de alimentos que lo debilitan. Os enseñaré ahora un truco, bueno, un truco, una técnica para comprobarlo vosotros mismos. Podéis comprobarlo, no es una teoría simplemente. Podéis comprobar que hay alimentos que te debilitan el timo y por lo tanto debilitan tu sistema inmunitario y por lo tanto te hacen más susceptible de estar enfermo. O de no superar tus enfermedades o de que te cuesten más, ¿vale? Y en cambio, hay otros que te refuerzan el timo y refuerzan tu sistema inmunitario y te pueden esta ayudar a estar mejor. Que depende también de tu karma, evidentemente, ¿vale? De muchas historias. Pero, como mínimo, hay una parte de ti que puedes mm, activar de una manera clara, para bien o para mal. Bien, físicamente, una serie de cosas. De hecho, casi todo lo que te da bienestar. Fíjate que no he dicho placer. Una droga puede darte placer momentáneamente, pero eso no es bienestar. El bienestar es me siento bien ahora mismo. Me siento bien, tranquilo, sereno, sano, ¿vale? Pero me siento bien, la palabra sería esa, el bienestar. Bien, estar, estar bien, ¿vale? Pues todo lo que te da bienestar en general activa positivamente el timo a nivel de, de salud, ¿vale? de cosa física estoy hablando, pero que también es afectado por las emociones, y mucho. De hecho, el físico pues comerá, supongo, tres, tres veces al día, por poner un ejemplo, ¿no? Uh, con lo cual afectarás al timo tres veces al día, más o menos, ¿vale? Pero es que emociones, ¿cuántas tenemos durante el día?, <risa> Van subiendo, bajando, ahora estoy alegre, ahora estoy triste, ahora me he enfadado, ahora estoy perfecto, ahora no sé qué. Suben y bajan las emociones de una manera bastante rápida. Pueden cambiar en cuestión de minutos, ¿vale? Y estarán un rato, más o menos, un tiempo, depende. Y también depende de si eres muy emocional o no. Si eres una persona muy emocional que te dominan las emociones, pues esa emoción estará afectando al timo. Y no es nada complicado ¿eh? saber si es una emoción que te va a ir bien o mal. Es muy fácil. Las emociones positivas, y creo que todo el mundo tiene una definición clara de lo que es una emoción positiva, estimulan positivamente el timo. Pero las emociones negativas debilitan el timo. Cuando tienes miedo, rabia, dolor, odio, eh, rencor, pon todas las palabras que quieras, emoción negativa, la emoción negativa, y todo eso debilita el timo, del todo. Pero cuando tienes las emociones positivas, estás viviendo regodeándote en emociones positivas, alegría, amor, evidentemente, el bienestar, el placer, el, cualquier emoción que sea bonita, la alegría sobre todo es muy importante, es una de las que más la risa no es una emoción, pero va asociada normalmente a una emoción. Uh, hay Cualquier emoción positiva, cuando piensas en tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, da igual, no tu pareja, si estás enamorado todavía, claro, <ríe> Porque si es una ex, no, pero cualquier persona que te evoca una emoción positiva te está ayudando a activar positivamente el último. Al decir activar me refiero a reforzarlo, refuerzas su capacidad hormonal y su capacidad de activar, bueno, madurar, activar y eso no lo he dicho antes porque es algo todavía más moderno en cuanto a descubrimiento, que no solo maduran las, eh, los linfocitos T, los glóbulos blancos ahí en el timo, sino que es el, el que des, dejando ir, soltando unas hormonas en concreto, los activa, los que ya están dando vueltas por la sangre el timo puede activar, o sea, poner en alerta al ejército, ¿vale? Para que defienda las fronteras de nuestro cuerpo. No solo ayuda a madurar y, por lo tanto, a que tengamos defensas. no está preparando solo los soldados, que sí, es así, sino que además toca a la corneta y dice al ataque, ¿vale? O sea, que es necesario que el timo funcione mínimamente bien para poder defendernos de la cantidad de ataques que tenemos constantemente. Porque supongo que ya lo sabéis, pero solo el respirar ya estás tragándote un montón de bacterias, ¿vale? Bacterias, virus, tóxicos, alérgenos, de todo. Lo raro es que estamos sanos, en general, todos enfer podemos enfermar ¿eh? y enfermamos, pero en general la humanidad está sana. Cualquiera de nosotros puede decir, pues, sí, bueno, estoy bien, tengo esa cosa que no me va bien, pero en general estoy sano pues eso no debería ser lógico, teniendo en cuenta la gran cantidad de porquería que nos tragamos por la boca, por la respiración, a través de la piel cuando hay una heridita, que no nos pasa nada, la, la limpiamos y ya está, pero ya han entrado bichos, ¿eh? ya os lo aseguro. Gracias a nuestro sistema inmunitario nos, nos defendemos de esto. Pues los, eh, digamos, los soldados de, de tropa que, de la vanguardia precisamente son esto, los linfocitos vale pues eh, digamos que las emociones son quizás lo que nos estropea más no porque sean peor que comer mal ni peor que la parte mental que ahora explicaré pero digamos que como por un lado tenemos tantas y segundo en nuestra sociedad se da mucha importancia a lo negativo verdad que no hace falta que hay muchas explicaciones sobre eso es que las noticias, el morbo, uh, las peleas, el malestar, el, el, la preocupación, pero eso ya es mental, sobre, la, sobre el mundo, etcétera, que hace despertar en nosotros emociones negativas. Cuando ves a, un, a una persona que está alegre y que todo el día está alegre, dices, este no está bien de la cabeza, o no, ¿verdad? <risa> bueno, tú no lo dirás, pero sí que es algo que... Todo el mundo que ríe mucho es sospechoso de que no le funciona la cabeza. ¿Por qué? Porque la sociedad nuestra está basada en el dolor, en el peligro y el sufrimiento y el miedo. Está basada en esto, para mantenernos quietitos, que no nos movamos, etc. No hay nada más peligroso que el humor. Por eso han sido tan perseguidos siempre los humoristas... Por desgracia para ellos, cada dos por tres van a parar a la cárcel por cualquier tontería que se le ha ocurrido a un legislador. Y viene de ahí porque son un peligro para la, el establishment que prefiere que nosotros estemos tristes y lógicamente débiles ¿no? antes que estemos fuertes, porque entonces podríamos enfrentarnos a ellos y ganarles. ¿Vale? Que quede claro. Y mira que yo no soy conspiranoico, ¿eh? al contrario, no es una conspiración lo que hay. Es simplemente que saben ese poder desde hace ya mucho tiempo. Pensad que ahora no, la mayoría de los jefes que hay políticos no tienen ni zorra idea de la espiritualidad, del esoterismo ni todo eso. Pero antiguamente iba bastante unido el chamán, el cura, bueno, no cura no, pero en anteriores civilizaciones la parte espiritual y la parte de poder terrenal iban muy juntas y había mucho conocimiento esotérico. Y ahí se conocía eso. Las leyes de Hermes, del Hermes Trimegisto, ¿vale? el Kibalión y todo eso, ya existían hace varios miles de años. Y ahí ya se explica. No, no te habla del timo, da igual. Usa sus palabras y su historia. Pero básicamente te están diciendo eso. Entonces, eh, por un lado, la humanidad, Está dominada en un 90% por las emociones, no está dominada ya por el cuerpo físico, que hay gente que sí, pero pocos, ¿vale? Y casi siempre son criminales y que acaban mal, ¿vale? Pero bueno, son los que su cuerpo manda y punto, y no pueden hacer otra cosa, ¿vale? Pero estos son pocos realmente. La mayoría de la humanidad está centrada en las emociones, vive por las emociones, siente las emociones y es lo que le domina la vida. Vale, esto a nivel del timo no sería necesariamente negativo si esas emociones fueran positivas. Pero como digo, no, al contrario, son emociones negativas que van constantemente dándolo vueltas a la cabeza y si no sufro por una cosa, sufro por la otra. Me preocupo porque mi pasado fue mejor, todo el mundo se lo cree, pero no es cierto, no es igual. Ay, sí, la nostalgia del pasado o la pareja que tuve o los padres que tuve o la infancia. Pero siempre de manera nostálgica y la nostalgia es negativa. No es un recuerdo objetivo. Mira, me pasó esto, esto y esto. Ya está. No, porque eso sería un análisis mental. Emocionalmente lo vivimos, mmm, bueno, pues o con nostalgia, que es negativo, o bien con sufrimiento por recordar lo que lo pasamos mal. En el presente, pues mira cómo está la cosa, que si no tengo trabajo, que si no me falta dinero, que si tengo un problema de salud, que si el mundo se va a acabar, que nos va a caer un pepinazo encima de una bomba atómica de de Putin, etc. ¿Vale? Viviendo emociones negativas. Y encima, si pensamos en el futuro, nos imaginamos el futuro, <ríe> a ver quién es el guapo que se imagina, guapo, esbelto, rico, perfecto y viviendo feliz. Bueno. Alguno habrá, pero la mayoría de nosotros no es así. Tenemos tendencia a pensar que será el futuro como es ahora, pero peor, o sea, empeorando. Vale, Estas emociones es lo peor, lo más tóxico que puede haber para la glándula timo. El esoterismo te hablaba del cardíaco, de las energ en energías negativas que lo estropean y te decían es muy importante porque no sé qué, no sé cuántos, pero te quedaba muy teórico. Y por lo tanto, podías decir, bueno, esto lo dicen ellos y puede ser verdad o no. ¿Vale? Una de las palabras peores, de las emociones peores que se puede tener es la amargura. La amargura es realmente la contraparte negativa del amor. Se supone que amor y odio son los contrarios. Sí, pero la amargura es todavía peor que el odio. Porque el odio... Te hace moverte. El odio es una energía marciana que intenta vengarse, que intenta hacer daño. Y que sí, es evidente que el positivo no tiene nada. ¿eh? Pero, como mínimo, genera karma. Porque si das una bofetada a otro por odio, esa bofetada te la, van a devolver, te la van a devolver. O esa persona o en otra vida. Y vas a aprender la lección por narices. A base de dolor, de sufrimiento, por narices. Pero la amargura lo que hace es frenar todo paralizarte, parecido al miedo. Entonces, la amargura es una de las resultantes de todo este cacao mental, emocional que tenemos y es lo que más nos estropea. Actualmente, nuestra sociedad está mucho mejor que cualquier tiempo anterior en la historia de la humanidad, pero muchísimo mejor, más evolucionada, más eh, con mayor bienestar en todos los sentidos, físico, emocional, mental pero a la vez es la que está más sensible a las emociones negativas. Y bueno, final de la era de pistis, inicio de la era de acuario, el choque de civilizaciones, el choque de, de tensiones, etcétera, de energías, provocan que haya ese aumento espectacular de enfermedades que antes no estaban. Siempre ha habido enfermedades y antes eran las que ahora hay, pero más graves porque te morías. Hoy día te salvan, los médicos te salvan, vale, de casi todas. Pero es igual, si vienen de nuevas, van apareciendo de nuevas, porque las estamos creando nosotros. Y el timo no sabe defenderse. Bien, emociones negativas. Lógico, cuando en los cursos de crecimiento personal te dicen tienes que ser positivo, se refieren a eso. Hay gente que entiende, lo he dicho en más de un vídeo, que entiende que el ser positivo te lo arregla todo. No, ni de lejos. El ser positivo hace que las cosas sigan exactamente como están. ¿vale? No cambian nada porque yo diga, hace un buen día y está lloviendo, te aseguro que me va a mojar. Pero si tú eres positivo, podrás tomar acciones que van a solucionar el problema que haya. Está lloviendo, pues voy a cantar bajo la lluvia o me pongo un paraguas y también canto bajo la lluvia. Y entonces estoy haciendo positivo, aunque lo que vea no me guste en principio, lo transformo soy yo que decido cómo me afecta el mundo y puedo decidir que sea positivamente que me afecta o negativamente ¿Vale? entonces uh, no te arregla la los problemas pero permite que se solucionen cuando eres negativo, al revés ayudan a que empeoren ¿Vale? pues por eso viene el curso de crecimiento personal es lo primero que te enseñan los que ya lo habéis hecho, el curso que le llamo yo Cambiemos o Reiníciate, tienen los dos nombres, es una cosa, ya lo habéis visto, que es muy interesante, pero para los que no lo habéis hecho, os lo recomiendo, hacedlo, es básico, ¿vale? Porque es precisamente los peldaños para empezar a trabajarte, a mejorar y luego seguir el camino espiritual, si te apetece, si no, no, o si sí, si, pues vale. Pero empezar por el espiritual sin haber hecho algo de crecimiento personal bien hecho, es perder el tiempo, porque no vas a poder subir. Llegará un momento en que se te quedará bloqueado todo. Bien, a nivel mental. Pues lo mismo. Aquí es donde volvemos a la idea de ser positivo, pero aquí ya no en cuanto a emoción, potenciar las emociones positivas, sino los pensamientos positivos. Porque los pensamientos, solo pensarlos, no necesariamente decirlos, ¿eh? Decirlo también, claro, y más, todavía más fuerte, pero si no los dices, te están afectando igual. Si tú no dices nada, incluso pones cara de circunstancias o cara alegre, pero estás pensando qué puñetera vida, qué mal, qué mierda estoy pasando, etc. Um, estás debilitando el timo. Que quede claro que cuando digo debilitar no significa que lo mates, que está, que está estropeado ya. No, lo debilita. El timo intenta estar sano, como todo nuestro cuerpo, y hace todo lo posible, él y todo el sistema físico de nuestro cuerpo, para estar lo más sano posible. Vale. Pero si hacemos algo que lo refuerza, le estamos como empujando, ayudándole, dándole energía para que funcione mejor, y si lo estamos debilitando, le estamos como poniendo una piedra encima, de manera que le cuesta más respirar, subir hacia arriba. No es que sea suficiente con pensamiento o unos cuantos pensamientos negativos para que enfermemos, no, pero dificultamos su trabajo, con lo cual si coincide con que en ese momento en que tú estás débil, por aquí no pasa ningún virus peligroso, solo los normalitos o una bacteria o algo así, pues no va a pasar nada, no te vas a enterar, vas a tener lo que se llama el estado de ánimo bajo, eso sí. Vale, os he dicho que timur significa energía vital, estado de ánimo, ¿vale? O sea que tu estado de ánimo no es una casualidad. ¡Ay, qué mala pata! Es que estoy muy bajo. Vale, sí. Eso tiene que ver con la glándula timo. Pero tú puedes estimularlo para cambiar ese estado, para tener un estado de ánimo alto. Depende de ti, no del azar. No de, hoy qué mala suerte tengo! No. Algo ha pasado que te ha hecho bajar de ánimo. Vale, muy bien. Pero tú puedes reforzarlo o empeorarlo. Normalmente escogemos la segunda parte, empeorarlo. Entonces, uh, cualquier... Mm, sí, cualquier pensamiento que tú te pase por aquí, que diga algo negativo, es que yo no valgo para nada. Uno muy típico, bah, no seré capaz. O es que no soy capaz de hacer eso. Aunque no lo digas, insisto eso momentáneamente, momentáneamente debilita el timo un poco. Claro, dices, bueno, no pasa nada, es cierto, no pasa nada. Por una vez que debilites un poco el timo, no pasa nada. Pero es que después del no soy capaz, vas a pensar en que esa persona me odia o en no sé qué, vas a empezar a, a tener pensamientos y algunos de ellos se vuelven repetitivos, que van dando vueltas, van dando vueltas en tu cabeza, con lo cual debilitas el timo cada vez más. Y si eso lo trasladas a día tras día, tras día, mes tras mes, lo lógico es que acabes mal. Lo raro, digo, es que lleguemos a 70 años vivos o con ciertas dificultades, pero ah, más o menos bien. Hay mucha gente que llega a esa edad. Pero también habéis visto personas que están amargadísimas y que tienen de todo. Eh, es que tienen que si artritis, que si diabetes, que si... Yo que sé un montón de enfermedades que ya no, no me las conozco, pero que están hechos una porquería físicamente, pero físicamente y emocionalmente y mentalmente. ¿No? Tú puedes decidir potenciar el timo, potenciar tu salud, potenciar tu vida, pero tienes que esforzarte. Y ahí es donde yo me peleo cuando me lo preguntan, porque siempre me, me preguntan, y es normal que lo pregunten, yo también lo preguntaba de joven, ¿eh? ¿vale? ¿Pero qué hago? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo provocarme alegría si estoy triste? Tienes que encontrar tu propia manera. Yo me acuerdo que leía cómics de Mortadelo y Filemón cuando era más joven y me daba un panzón de reír y me había cambiado el estado de ánimo o mirar una película de risa, o lo que sea. Recordad que ahora hay unos cursos que, bueno, hacía un tiempo que se llama risoterapia, ¿vale? La risoterapia es una, una buena solución cuando tú solo ya no eres capaz de sacar la alegría de tu interior, ¿vale? Pero se puede hacer de muchas maneras. Jugar con un, un gato, un perro, un animal doméstico, Tuyo, o de alguien con el que tiene confianza, claro, que el perro te quiera jugar contigo, con un niño, una niña, jugar con ellos, te está estimulando el timo, si le estás riñendo no, pero si estás jugando con él, estás uh, haciendo eso, o sea que hay muchas maneras de elevar el timo, de elevar tu estado de ánimo, de mejorar tu salud, pero todas requieren que lo decidas y lo hagas, claro, no es, ay, mira, he tenido la suerte de que había un payaso y me ha hecho reír. Bueno, pues sería que tu alma estaba ya hasta el moño de que estuvieras triste y te ha puesto el payaso para que rías un poco. Pero vamos, no te vas a hacerlo constantemente. <risa> Tienes que hacerlo tú. Es el esfuerzo del camino, tanto de crecimiento personal como el de espiritual. No se consigue nada sin esfuerzo. Esfuerzo en el sentido de esfuerzo. Hacer fuerza, trabajar para conseguir algo. No en plan solo de, ah, ya me vendrá. No. Oh, es que yo estoy muy triste. Vale, sí, de acuerdo. Todo el mundo puede estar triste en algún momento, pero deja de estarlo. Oh, es que no puedo. Sí puedes. No, es que no puedo. Sí puedes. Anda que no he tenido esta discusión de veces. Sí. Si tú lo decides y buscas la manera de todas las que hay, que te va haciendo subir de ánimo despacio pero poco a poco va subiendo y sales de ese agujero. Vale, uh, me gustaría uh, comentaros una técnica, bueno, dos en principio, una técnica para saber si algo te hace estimular positivamente el timo o te lo debilita. Una técnica que todo el mundo puede hacer, que es extremadamente fácil, muy efectiva, que viene de la kinesiología. Es un test muscular. Los que conocéis algo de mi kinesiología o lo habéis visto en algún sitio, la conoceréis. El signo del ok. ¿vale? Tú es que haces el signo de ok. Con una mano, da igual a la que quieras, pero normalmente solemos hacer la izquierda. Los que somos uh, no zurdos. ¿vale? Y tienes que cerrar en forma de O, ¿no? los dos dedos uh, primeros, fuerte. Tienes que aguantar fuerte. Y luego tienes que, con la otra mano, con el dedo, intentar separar los dedos, de manera que apretando, ¡pap! se separan, claro, evidentemente. Esto lo puedes hacer a alguien o lo puedes hacértelo a ti mismo. Si se lo haces a alguien, ten en cuenta de que si es una persona más débil que tú, <risa> le harás mucha fuerza y se lo separará seguro. Entonces ya es como una especie de trampa, tiene que ser una fuerza proporcional. Pero notaréis la diferencia de cuando haces algo que estimula el timo, tienes mucha fuerza, aguantas, pero cuando haces algo que debilita el timo, es que se te separa muy fácilmente. ¿Cómo puedes usarlo? A ver... ¿El azúcar es bueno o es malo? ¿Verdad que hay una pelea en eso? <ríe> Me refiero a que uh, los nutricionistas te dicen que el azúcar cuanto menos mejor, ¿vale? sin necesidad de ser vegetariano o algo o vegano o algo así, la mayoría de los nutricionistas te dicen el azúcar uh, sacarosa, uh, libre... Pues uh, blanco no es sano, es mejor comer el mínimo posible. El azúcar debería estar dentro de los alimentos, como la fruta que es dulce, por ejemplo, tiene azúcar también, pero es diferente, la composición, etc. Y otros te dicen, sobre todo las industrias alimenticias, que quieren que comas mucho azúcar, para que engordes y comas más, pues te dirán que está muy bien. No tienes por qué creerte lo que te dicen, no, para nada, puedes comprobarlo tú mismo. Es que eso es lo bueno de esta técnica. Pruebas. ¿Qué fuerza tengo? Ah, mira, tengo bastante fuerza. Te pones un poquitín, un grano de arroz, no más, no hace falta más. Un poquitín de azúcar en la lengua. Lo notas, que es dulce, y lo pruebas y verás que ¡pac! te salta el dedo fácilmente. Te ha debilitado el timo. Puede, puede que haya, porque hay algunos casos poquísimos que está la respuesta muscular está girada y entonces algo que, lo de, que debilita el timo uh, en realidad uh, te sale como que lo refuerza y al revés. Pero es un caso entre un millón, o sea que no dudo que os, en, os pase a vosotros. ¿vale? Y si no, bueno, lo podéis comprobar. Probadlo con azúcar y normalmente tiene que separarse fácilmente. No tienes fuerza en los dedos, tienes poca fuerza y lo pruebas con miel a poder ser que no sea esas mieles de los supers, ¿vale? una miel de verdad, y verás cómo lo refuerza, mira que también tiene azúcar eh y mucho, es muy dulce y a los diabéticos se nos prohíbe y no sé qué, vale, pero pruébalo y verás cómo te refuerza el timo, cuanto mejor es la miel, más fuerza te da, te refuerza el timo, otra manera de saber si te han estafado con la miel o no. <ríe> si tú compras una miel, te tomas un poquitín, no una cucharada entera, un poquitín, un grano de arroz es más que suficiente. Y te debilita esa miel, muy poco de miel tiene, ya te lo aseguro. Está como un poco adulterada. Quien dice eso, lo puedes probar con cualquier comida y ya no dependes de lo que digan los nutricionistas, los vegetarianos, los médicos, las enfermeras... Da igual. Que digan lo que digan. A tu cuerpo le va bien o no eso. Y él, como es la energía muscular, que también tiene que ver con el timo, vale, la posibilidad de... ¿Cómo se llama? Cuando tú quieres hacer un ejercicio, hacer un esfuerzo, me refiero, físico, el timo hace de puente entre... La, la reserva de energía que tenemos, esto no, tampoco lo he comentado antes, ahora me acuerdo, uh, la energía que tenemos y el músculo. Si tú tienes el timo mal, la energía no llega bien al músculo y te sientes débil. Puedes levantar menos peso, puedes tener menos fuerza, de ahí viene esto. Y cuando el timo funciona bien, tienes toda la energía disponible tuya, la tuya, no la de... Un gigante, ¿vale? La tuya, punto. Pero tienes toda la tu, tu energía disponible para ese esfuerzo físico. De ahí viene que este test muscular que prueba en realidad la fuerza de los músculos que tienes en la mano, en los dedos en la mano, ¿vale? Entonces, que te lo debilita, la, la energía no llega y ¡plac! Se te separa. En cambio, si te lo refuerza, se mantiene duro. Que conste que ahora lo estoy haciendo falso, ¿eh? <risa> Para que veáis el ejemplo pero se puede hacer y lo podéis, y os invito a que lo hagáis vosotros en vuestra casa, de probarlo con cualquier tipo de comida, un poquitín en la boca, por poner un ejemplo, la famosa carne, que si es buena, que si es mala, que si no sé qué, estoy hablando a nivel físico, ¿eh? no estoy hablando a nivel de, no se llama eso, de moral, el no hay que comer carne para no matar animales o no hacerlos sufrir. Vale, esto es moral, es otra historia. ¿vale? Pero a nivel físico, si te va bien o no a tu cuerpo la carne, los huevos, da igual. Un trocito de carne muy pequeño, simplemente para que tengas el sabor. Lo masticas un poco, que te dé el sabor, que notes el sabor en la boca y ya puedes probarlo. Y verás cómo te debilita o no. En general, por lo que yo he podido comprobar, la carne debilita. ¿Vale? El timo. A lo mejor te alimenta el estómago y te da fuerza de lo que tú quieras, pero debilita el timo. Pero hay personas a las que no. Y no solo personas, sino cualquiera de nosotros, puede haber alguna época que nuestro cuerpo por biología necesite esas proteínas concretas que tiene ese trozo de carne. Y por lo tanto, notas que te, te lo refuerza. ¿Verdad que a veces te apetece un tipo de comida? Uy, hace tiempo que no como eso y me apetece mucho. Puede ser patatas, puede ser carne, puede ser chocolate, da igual. Pruébalo. Pruébalo y si resulta que te refuerza, pues come un poco. Ese chocolate que teóricamente engorda y que no sé qué y no sé cuántos, pruébalo si te, te sale fuerte, cómelo. ¿Vale? No digo que te hartes, pero come. ¿Vale? Incluso puedes preguntar, uy, es que es sofisticada esta técnica, puede ser muy sofisticada, ¿eh? puedes preguntarte cuánto tengo que comer o cuántos días tengo que comer de esta, ¿te va a contestar? Me acuerdo que una vez yo lo probé porque me sentía flojo, en ese momento estoy hablando de hace unos cuantos años, y fui a una tienda naturista para comprarme vitaminas, esas, no me, no me acuerdo ya qué marca era es igual. Vita, un complejo multivitamínico que decían que era totalmente natural, que no había nada químico, etc. Vale. Y claro, te recomiendan siempre, normalmente, tómate una pastilla al día. Y yo, no sé, había algo que me decía, me parece que con una no tengo ni para empezar. Pero bueno, vamos a probarlo. Y yo hice la prueba, ¿vale? decía, una pastilla al día, ¡panc! Eso es un no. Vale. ¿Dos pastillas al día? No. ¿Tres pastillas al día? No. Coño, me empecé a, a preocuparme. <ríe> ¿Cuatro pastillas al día? No. Y llegué a cinco pastillas al día y aguantaba. Lo hice varias veces. Pedí a mi mujer que me lo hiciera también para comprobar que no sea una historia mía. Sí, sí. Cinco pastillas al día durante tres semanas. <ríe> Si alguien de aquí, de vosotros, de los que me escucháis, es médico, no os pongáis la mano en la cabeza, porque se supone que eso puede ser hasta incluso tóxico, un exceso de vitamina, ¿no? Pero bueno, fue un tiempo y, y desde luego lo noté. ¡Guau! ¡Qué cambio tuve! ¿Entendéis? Podéis sofisticarlo hasta ese punto. Y estoy hablando de comida, bebida, cosas físicas. ¿Mm? ¿Vale? A nivel emocional, anda, aquí te vas a reír. Porque tú puedes probarlo. La fuerza, siempre primero prueba qué cantidad de fuerza tienes que hacer, a ver cuánto aguanto. Vale, aguanto bastante, ¿de acuerdo? Porque si te estás en un día muy débil por sí misma, pues entonces pff, con muy poca fuerza ya se, ya se deshará. Por, por lo tanto, a ver, aguanto, aguanto, sí. Entonces, piensa en algo bonito. Puede ser cualquier cosa. Puede ser... En plan romántico, cuando te enamoraste, lo bien que te sentías, y vas a ver que tienes mucha fuerza. Luego, piensa en cualquier cosa negativa. El otro día me dieron una bronca, ¡plax! Te va a saltar. Me sentí mal. Uh, pensar en positivo, imaginarte que estás viendo una puesta de sol, si te gusta, claro. Una salida de sol, si eres de los que te gusta la lluvia, puedes imaginar que está lloviendo. Verás cómo. Lo que para ti es bonito, refuerza. Lo que para ti es negativo, que te hace sentir mal, te debilita. Todo eso te podrá, lo podrás comprobar. ¿Esto que pienso me va bien o no? ¡Bac! No, no lo sigas haciendo, por favor, te va a estar haciendo daño. Y lo mismo que con una emoción, con un pensamiento. vale <risa> Hablando de pensamientos... ¿Esta película me conviene verla o no? Pac, déjala, busca otra. ¿Vale? Es tu propio cuerpo el que te contesta. Eso es lo bueno de esta técnica. Que es tu propio cuerpo, no la recomendación de la crítica de un amigo que te ha dicho que está muy bien, que tienes que verla. Si tuviéramos la intuición desarrollada, no necesitaríamos ningún test físico, claro. Pero como a veces dudamos, no estamos afinados, etc., esto es una comprobación objetiva, concreta, práctica, que puedes usar para saber qué te conviene y qué no, sin tener que hacer caso de lo que digan los demás, sea quien sea, el médico, el papa o el político de turno, o tu padre, tu marido, tu, tu esposa, quien sea. ¿vale? Esta es una manera de saber qué necesita tu cuerpo, qué le va bien. Pero cuidado, no solo tu cuerpo, recordad que he dicho que el timo, Une lo espiritual con lo material, es el, que está en el, es el puente que está en el centro. Por lo tanto, puedes preguntar qué técnica me iría bien, pensando en diferentes técnicas, para avanzar espiritualmente, etc. Puedes preguntar cualquier cosa, física, emocional, mental o espiritual. ¿Esta persona me conviene relacionarme con ella? No, pues vale, fuera. ¿Esta persona sí me conviene? Sí, aguanta, vale, pues vamos a relacionarnos, vale, como amigo, como lo que sea, ¿vale? Puedes preguntar a tu cuerpo y él te contestará físicamente, pero también si te hace daño emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. Tú diriges la pregunta, mentalmente puedes, la puedes decir verbalmente, ¿eh? si no hay nadie delante que no te tome por loco, claro, porque si alguien te ve haciendo eso y diciendo, me va bien esto para comer... Pues van a pensar que te falta un tornillo, por lo tanto, lo haces solo. Pero haciéndolo solo, puedes decirlo verbalmente y entonces lo clarificas, porque tienes que pensarlo y luego decirlo. Y entonces, para decirlo claramente, como lo estructuras mejor, por lo tanto, yo recomiendo hacerlo así, físicamente. Vale. Entonces, esta técnica te sirve para diagnosticar, para saber qué es lo que te va bien o qué es lo que te va mal, preguntártelo y saberlo y luego aplicar, que luego tienes que aplicarlo, claro, la carne no me va bien, vale, la carne me va bien, la pregunta sería, y me dice que no, vale, uh, pero este bistec me encanta, lo voy a comer igual, entonces no te ha servido de mucho, lógicamente, vale, o sea, hay que aplicar la, el resultado de lo que te ha salido, bien, pero de entrada hay cosas que no hace falta preguntar, que es lo que os he dicho antes, si piensas negativo, si tienes emociones negativas, etcétera No hace falta preguntarlo. Lo del azúcar me parece que casi todo el mundo lo sabe. podéis probarlo más que nada por la curiosidad de comprobarlo en ti, de decir, vale, pues no me han engañado, es cierto que, que, que no me es sano. Pero en realidad no haría falta preguntarlo porque ya sabemos que el azúcar es malo, ¿no? Pero hay otras cosas en duda, pues pruébalo. Y hay cosas que para según quién está bien y para según quién no, porque su biología... No es la misma de todo el mundo. Cada uno de nosotros es diferente. Por lo tanto, usad esto. A nivel mental y emocional, por favor, sed positivos. Buscad potenciar todo lo posible, lo positivo en tu vida. Que no significa que no pasen cosas negativas. Claro que van a salir cosas negativas. Pero alguien te ofende, te dice gilipollas. Y tú de momento... <risa> y luego, con tu decisión decides que sabrá él de lo que soy yo, y sigues como si nada, o buscas, piensas, sé, sí, gilipollas, pero yo he conseguido esto, lo otro, Uf, pues he llegado bastante lejos, no sé qué, etcétera, busca algo que te eleve el ánimo, no te va a salir solo, al contrario, te irás hundiendo si te dejas llevar, pero tú puedes subirte, y una vez lo has hecho, ya está, cuando tengas bastante práctica, esto te saldrá automático, Alguien te insulta y tú piensas, qué tonto, vale, y ya está, te patina, pero necesitas tiempo para conseguirlo, ¿vale? ¿Y quién dice eso? Cualquier cosa, bajón, todo el mundo puede tener, yo también tengo a veces, oh, qué difícil está la vida, por alguna razón, casi siempre una tontería, pero bueno, es igual, por alguna razón te baja, pero si ya te has acostumbrado a eso, vale, confío en mi alma y ya está. Normalmente se te arregla. Mientras no has llegado a eso, oblígate a ti misma a buscar cosas que te suban. ¿vale? Los pensamientos negativos, etcétera. Cámbialos. ¿vale? No te castigues por tener un pensamiento negativo. Cuidado, no se trata de culpabilizarse. La mente está acostumbrada a pensar negativamente. Por la sociedad, por la educación, por bah, miles de años. Vale. Y de tener miedo a que pasen cosas. Claro. Nuestra biología está muy grabada, de que hace no demasiado tiempo nos moríamos de peste, nos moríamos de hambre, nos venía el señor feudal y nos clavaba un cuchillo, nos pasaba de todo. Entonces, lógicamente, hay miedo en todas nuestras células. Por lo tanto, si tienes miedo, ansiedad, dificultades, no te culpabilices. Simplemente, de acuerdo, tengo este fallo, no funciona del todo bien todavía, pero puedo corregirlo. Venga, vamos, a si hago esto, si hago lo otro... Yo decido que cambio a positivo. Y lo haces probando hasta que encuentras el sistema que a ti te va mejor. Cada uno puede tener uno diferente. vale Pues pruébalo así. Y luego hay técnicas más físicas, me refiero a físicas, eh, sí, bueno, de hacer algo físicamente para estimular el timo. Aparte de comer miel, que <ríe> hemos dicho que la estimula, ¿no? Pero aparte de eso, hay ejercicios físicos que te ayudan a estimular el timo. De hecho, el qigong e incluso el tai chi, hay varias posturas que no te lo dicen, pero que lo hacen de estimular el timo. Pero para que no te compliques la vida, hay dos relativas, Una de muy sencilla, es la primera que os explico, y luego la otra un poquitín más complicada, pero bueno, fácil. La primera es una que la habéis visto en películas antiguas de religiosos, Mea culpa, mea culpa, mea culpa, ¿verdad? Mea culpa. Se dice así, se golpea aquí. Es curioso porque es la, el acto más eh, incongruente que puede existir. El timo se estimula golpeando suavemente, cuidado, no lo hagas con un mazo, no te irrites el pecho, vale. Son golpecitos, pero que hacen retumbar el hueso, el esternón, aquí, pam, pam, pam, pam, pam. Esto estimula el timo y a la vez estás diciendo mi culpa. Soy culpable, mea culpa. Bueno, no digo que lo. Supongo que ya vosotros no lo hacéis, pero es posible que lo hayáis visto. Yo lo he visto, ¿vale? A mí me lo enseñó un cura precisamente. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Y te tenías que sentir culpable encima. Con lo cual estabas debilitando el timo a la bestia y a la vez reforzándolo. O sea que pobrecito debía ir loco. Pero bueno, sin poner el mea culpa. Si encima sonríes o te imaginas algo positivo, la rehostia. De verdad. Esto estimula el timo. Te ayuda a subir el estado de ánimo. Te ayuda a la salud. Te ayuda a ser más positivo, etcétera. Todos son ventajas. No necesitas hacer todo el día. ¿eh? Normalmente, si estás bajo, con cinco minutos es suficiente. Cinco minutos de ir haciendo así. que Aprovecha una ensoñación positiva que estás, yo qué sé, en el Caribe tomando el sol, si te gusta eso. O como a mí me gusta la montaña, pues en un prado de alta montaña viendo una puesta de sol, me imagino eso mientras unos, unos minutos me voy golpeando el timo, el centro de las, del esternón, y esto te estimula el timo, te lo, te lo sube, te lo hace que esté mejor. Y eso, ¿verdad? Se puede hacer fácilmente, evidentemente, incluso por muy abrigado que estés, ¿eh? o sea, no hace falta que te quites la ropa, directamente golpeas y ya está. Bien, y luego hay una... Que es muy potente también, pero es un poquitín más complicada porque se trata de uh, hacer una especie de tipo chicón, ¿vale? Que es ponerte de una manera cómoda. Puede estar sentado, de pie, depende de cómo prefieras. Tienes que estar en un lugar tranquilo, ¿vale? Y que haya buen aire, no estés dentro de una habitación pequeña. Y con poco aire, no, estés de, no lo hagas en el baño, ¿vale? <ríe> en un sitio tranquilo y uh, aireado. Que te encuentres bien, básicamente. Y masajeas tu pecho. Lo masajeas suavemente. A partir de ahí, cierras los ojos y visualizas que aquí hay un capullo de una flor. Una flor encerrada en su capullo. Yo uso la rosa porque me encanta la rosa, pero si te gustan otros, otras flores, usa pues la que te guste. ¿no? Que puedas imaginarte que está cerrada y que a medida que vas masajeando, va abriéndose. Mucho. Esto activa muchísimo la glándula timo. De hecho, en el esoterismo te hablan de que en el corazón tenemos una rosa, ¿vale? Con 12 pétalos que se van abriendo a medida que vamos evolucionando. Viene por ahí. Y luego. Mientras estás haciendo esto, que ya la flor está abierta, entonces puedes golpearte, pero en lugar de hacerlo así, con el puño puedes hacerlo también. ¿vale? Antes ya lo, lo habéis visto con la mano abierta, los dedos, pero puedes hacerlo con el puño. Pero cuidado, sin hacerte daño, etc. ¿no? Y la flor se abre del todo, te la imaginas. Yo incluso me imagino que la huelo. Como la rosa hace bastante olor, pues me imagino eso. Pero eso cada como quieras, ya estás preparado, ya has hecho la preparación para hacer el ejercicio físico. <risa> vale, fácil. Extiendes los brazos hacia adelante, palma mirando la palma, cierras los puños, espérate que me pongo bien, Y inspiras por la nariz lenta y profundamente. Y mientras vas inspirando, como estás así, ¿de acuerdo? Es con los puños aquí, vas tirando los codos hacia atrás, pegados al cuerpo, de manera que los homóplatos, como se acercan por detrás. Porque así abres el pecho, ¿vale? O sea, a, respira, a ver, sí, respiras y aguantas el aire lo que puedes. No te fuerces demasiado, que no te moleste, pero sí aguanta. Aguanta un poco mientras visualizas un sol brillante. Aquí, en el pecho, en el timo, en el cardíaco. Puedes imaginarte cómo te calienta, cómo te ilumina todo tu cuerpo. Y luego, mientras sueltas el aire por la boca, boca entreabierta, sueltas lentamente el aire. Vas expandiendo y abriendo las manos. Y luego vuelves a cerrar. Cuando terminéis, esto podéis hacerlo el tiempo que os apetezca, ¿vale? No tiene tampoco efectos secundarios, quizás que te puede cansar. Pero vamos, cinco minutos, 10, depende de cómo estés. Si tienes problemas, estás enfermo, tienes problemas importantes, te recomendaría que lo hicieras tres veces al día, ¿vale? Entre 5 y 15 minutos. Con cinco es suficiente, pero con 15, si estás muy mal, pues mejor, ¿no? pero hacerlo tres veces al día, mañana, mediodía y, y noche, te ayudará eso varios días, uh, bueno, ya me diréis, <risa> es, es algo que se nota, a ver, la primera vez quizás no notes mucho, pero el hecho de abrir el pecho hace que respires mejor, que te sientas mejor en muchos sentidos, y si eso lo vas haciendo, a la tercera del mismo primer día ya notarás cómo está cambiando tu estado de ánimo y poco a poco también tu estado de salud. La salud necesitará más tiempo porque ya sabéis que incidir en el cuerpo físico necesita tiempo, no se arregla de paz, en plan varita mágica. El estado de ánimo probablemente te pueda cambiar, si no en una vez, en dos, en tres, probablemente ya te cambiará, pero lo físico tarda un poco más. ¿Que tienes la mente demasiado activa? Haz esto. Verás cómo con cinco minutitos la mente entra en una serenidad, se tranquiliza, deja de darle vueltas, se va el estrés, la ansiedad, cosas de ese estilo. Con más o menos minutos lo puedes conseguir. O sea que ya veis, tenéis eh, la pastilla rápida, pom, pom, pom, pom, pom, vale con los dedos así, los dedos así, con el puño, da igual. Ah. Vale, para que veáis. Y esto es, de, digamos, rápido. Y luego está el ejercicio este que sería para algo fuerte, algo importante eh, que puedas necesitar. Una de vosotros me ha preguntado, precisamente me ha hablado de que ha tenido una bueno una estirpación del timo por, por un tumor, ¿no? Y claro, <risa> después de lo que he explicado, supongo que debe estar con el cabello blanco y, y eso así, porque claro, hemos hablado de la salud. Por suerte el cuerpo humano es bastante redundante en el sentido de que tenemos varias piezas que se ayudan mutuamente y si falla una, aunque no sea lo mismo, pero podemos, digamos, uh, corregir en parte ese, esa falta de, ¿vale? si no, uh, aunque de, de riñones sabéis que hay dos y si se pierde uno con el otro podemos vivir. El timo podemos vivir sin, pero sí que normalmente uno queda con el sistema inmunitario deprimido que dicen, hay que vigilar, estar, vigilar más todo lo que sea la desinfección, el evitar ir a sitios con muchos, muchas bacterias, etc. Pero lo que no sabe la ciencia es de que te extirpan el timo físico, claro, pero el timo energético, o sea, el chakra uh, cardíaco, no te lo tocan. Te tocan el físico, sí. Han perdido, has perdido la facilidad de sacar energéticamente, físicamente eso, pero tú puedes activar y de hecho se te recomendaría que activaras tu timo ya no físicamente, porque aunque hagas así ya no te va a hacer ningún efecto y este eje de ejercicio que es físico también por la respiración y por todo eso tampoco te va a hacer efecto, pero mentalmente sí. Sé positiva, trabaja las emociones positivas y eso mantendrá tu centro cardíaco bien, y no te preocupes, que tu alma ya buscará la manera de mantenerte en vida todo el tiempo que se necesita. ¿vale? O sea, que no, no te vas a morir por eso, por suerte. Pero bueno, que sepas que sí, que ojalá no te hubieran tenido que extirpar el timo, pero que no se acaba el mundo. Y que sí es cierto que algún problema había en ti, que se haya debilitado tanto el timo, que haya permitido la aparición de un, de un tumor, ¿no? y si te lo han tenido que extirpar, yo no tengo ni idea de qué es, no puedo saberlo, pero sí que hay una razón dentro de ti, o había, al menos antes, una razón que provocó la aparición de eso, no es nunca por casualidad. Entonces, bueno, si lograras descubrir qué es, te puede ayudar quizás, no sé, la astrología, la numerología... La, la intuición, los sueños, hay muchos sistemas. no Buscar la manera de saber en qué me equivocaba para ver si todavía lo sigo haciendo y corregirlo. ¿vale? Y si no, yo lo que hago cuando hay man, cosas que no hay manera de saber, me encomiendo al alma, que para eso está, es la jefa. Es <ríe> la jefa de nosotros. <ríe> Alma, porfa. O si quieres le das otro nombre, pues le otro nombre, el que quieras. Oye tú, el vecino de arriba, le digo yo en plan broma. Pues ayúdame porque no entiendo qué pasa. Dame señales para poderlo entender y poder corregir lo que no funciona. Y estate atenta. Verás que en, en una semana vendrán algunas señales que te dirán, era por ahí, era por la otra. Y a partir de ahí... Trabájate eso para evitar que siga trabajando negativamente en esta vida o en la siguiente. Si lo arreglas en esta, aunque ya no tengas el timo, es igual, ya no volverá en la siguiente y eso ya no te pasará más. Pero hay que trabajarlo conscientemente. Bueno, me parece que me ha alargado. Bueno, no demasiado, pero vamos o menos la, la horita ya es la correcta. Um, Ahora sí, os toca a vosotras. Si tenéis alguna pregunta, hacedla. Mira, comentario? yo Laura, quería preguntar, bueno, primeramente agradecerte todo lo que has dicho sobre el timo, porque algunas cosas las había, pero otras no. Muchas no. Claro. Y ha estado muy, muy interesante. Entonces, el primer ejercicio que has dicho del signo del ok. Ah, sí. No, lo de los dedos. Sí, sí, sí. sí eso sirve más que nada para comida, bebida, nivel emocional, pero también cuando hay que tomar una decisión de, por ejemplo, de irse a vivir a otro sitio, y sí. comprar un piso, no comprarlo, sí. cosas así también. Claro. Nos puede ayudar, ¿no? O Lo sea, que tenemos sí. que hacer la pregunta. Exacto. Uh -huh. Digamos que uh, le estás preguntando a tu cuerpo y al, y al timo. Uh, que están conectados con el cardíaco, si eso te conviene. Claro. Entonces le puedes preguntar cualquier cosa. Cualquier uh, cosa, claro, cualquier cosa en realidad. Preguntarlo. Sí. Es... Uh -huh. O sea que vale, sí, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, es una técnica muy buena. Hay muchas, ¿eh? En kinesiología y unas cuantas. Hay sí. esta del brazo, que también es posible que la hayáis visto, Ajá, pero sí, esta es un poco pero más claro. complicada de hacérsela uno mismo, cuando te la hace otro, claro. otro pero esta es muy sí. fácil de hacer uno mismo, y por eso es lo claro. que te he enseñado. Vale, es lo, nuestra alma la que contesta en sí, ¿no? lo que nos conviene, sí, lo que usa de el... alguna forma. Exacto, ¿sí? es nuestra alma que nos comunica para contestar. Claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias. <ríe> Me alegro de ser útil. A mí me, me, me ayudó mucho cuando lo aprendí por primera vez. Hasta que, según qué, pues ya me sale automático, ¿no? Es el sustituto de la intuición, porque de esta manera no necesitas uh, ¿qué, qué, qué intuición tengo, que a veces nos falla o, o no la escuchamos bien, se mete, se entromete la mente. Entonces, esto es un, un sustituto que nos puede ayudar bastante. Y además, lo más bueno es que es objetivo. Encima puedes, como digo yo siempre, quedarte con la peña. Porque puedes hacérselo a alguien. Alguien que dice, ah, es que el azúcar no es malo, no pasa nada. Y tú le puedes, sin explicar mucho, simplemente que esto es un ejercicio físico, de, de fuerza física. El azúcar te va bien. ¡Pac! Está clarísimo. Y luego, ah, esto es casualidad. Vale, velo probando con varias cosas. Es muy divertido imaginarte un emoticono, un emoji verlo o imaginarlo. Un emoticón de esos que está llorando, ¡pac! te debilita. Y un emoticono de los que estás riendo, te refuerza. Mira qué tontería, un pequeño dibujo. Pues es verdad. Y eso lo puedes demostrar a cualquier persona. Ya lo verás, es divertidísimo. Bien, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? no preguntar? Una, una pregunta, sobre esto que dices, sí. si, si se afloja, sale, es un no. Exacto, sí. Vale. Hay fuerza, significa un sí, eso es positivo. Bueno, claro, si preguntas si eso es positivo, si preguntas si eso es negativo, es, es lioso, porque entonces te vas a liar tú misma. Pero yo no lo haría. Preguntar esto me va mal y te sale así, ¿eh, me quieres representar. No, no, esto me va bien, si aguanta, es un sí, si no aguanta, es un no. Esto es lo más fácil. ¿Vale? Bien, pues. Gracias por haber estado aquí. Yo me lo he pasado pipa explicando algo que me, ha, me apasiona realmente. Y os recomiendo, los que tenéis acceso, el, todos los violetas sabéis que tenéis el curso gratuito. Son 150 euros el curso para que no es violeta. ¿eh? O sea que tenéis el curso gratuito, miradlo. Y en una de las clases hablo del timo, lo que Pasa que hay montones de clases que ayudan al crecimiento personal. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Muchas vale, gracias. Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. adiós.